A los 12 conocí al Roy, un nuevo vecinito, a la clica suriños locos, donde fui integrándome más y más hasta tatuarme las iniciales este en los dedos, y no sabía dónde iba a ir a parar.